En los últimos días se hizo viral un video en el sanatorio Finocheto de Buenos Aires, Argentina, luego de que un guardia de seguridad tuviera un encuentro con un fantasma. Al parecer, el espectro de una persona que llevaba fallecida tan solo tres horas, ingresó al centro de salud para reclamar unos objetos que se le habían quedado ahí, dejando un escalofriante video como evidencia de la fantasmal visita. ¿Pero este caso será verdadero o será falso? Acompáñenme a conocer este nuevo expediente. En la madrugada del sábado alrededor de las 3 de la mañana se logra ver en las cámaras de seguridad del sanatorio cómo el portero de turno se levantó de su puesto y empezó a hablar solo, haciendo gestos de que estaba registrando a alguien. Así permaneció por varios minutos para luego intentar guiar a alguien hacia el ascensor, pero lo extraño fue que todo el tiempo estuvo solo. En el video no se ve ninguna persona que lo acompañara en la charla. Según la versión del guardia, él vio que una mujer estaba ingresando por la puerta del hospital, así que se acercó para saber qué necesitaba. Luego, el supuesto fantasma solicitó ingresar a la habitación 915 para recoger sus cosas que había olvidado cuando permaneció internada. Antes de darle la entrada, él le ofreció una silla de ruedas porque la vio débil y luego procedió a realizarle el respectivo registro con los datos personales del paciente, según explicó el vigilante. No obstante, el guardia se percató de que la paciente nunca subió al noveno piso y al ver los registros se dio cuenta que supuestamente coincidían con los datos de la mujer que había fallecido en esa habitación horas antes. Análisis del video. El video nos brinda elementos importantes para su análisis, por ejemplo, los cristales en donde podemos ver el reflejo del guardia de seguridad, pero no el del supuesto fantasma, por lo que podemos comprobar que no había nadie físicamente ahí y solo el policía podía ver a la supuesta mujer. Esto nos podría indicar que quizá el hombre pudo haber alucinado y sería importante realizarle un antidoping para descartar que estuviera bajo la influencia de alguna sustancia. Esta no es la primera vez que se graba una situación así. Ya hace algunos años, en Colombia, un guardia de seguridad dentro de una plaza fue captado por las cámaras de seguridad interactuando con una entidad invisible. Mismo caso ocurrió en México, donde un policía dentro de otra plaza comercial tuvo la visita inesperada de una niña por la madrugada. Sin embargo, las cámaras de seguridad demostraron que al parecer se había tratado de un fantasma. Una experiencia paranormal? Al ver los videos, los compañeros de turno le avisaron que en realidad aparecía hablándole a la nada, estaba interactuando solo, todo el tiempo estuvo hablando solo, ¿se trató de una experiencia paranormal? Las autoridades locales hicieron presencia en el sanatorio para comenzar con las respectivas investigaciones. Lo primero que encontraron fue que el guardia nunca realizó ningún registro, como se vio en los videos de las cámaras. Tras las primeras indagaciones, se piensa que el ingreso de la supuesta mujer, el supuesto registro y la falsa reacción del guardia se trataron de una broma bien jugada. Según fuentes consultadas por diversos medios, esa puerta se abrió sola porque estaba rota. Continuando con interrogaciones a trabajadores del hospital, viendo que nunca se registró a ninguna persona a esa hora y que la puerta tiene sus imperfecciones, por ahora se cree que se trató de un hecho preparado, por lo tanto esperaremos más información de este caso, teniendo en cuenta que puede tratarse de solo un engaño, o quizá algún truco publicitario. Mientras tanto, escríbeme en los comentarios, ¿tú qué opinas? ¿Será verdadero este caso? ¿Un fantasma habrá visitado a aquel guardia de seguridad? Estaremos pendientes, sígueme en todas mis redes sociales, suscríbete a este canal, Comparte el video, dame un like y te agradezco mucho que estés presente en las transmisiones nocturnas de Relatos Oscuros. Nos vemos en la noche.